lo que te pertenece, te encuentra. No persigas el amor de ninguna persona, y menos el amor de una que ya te demostró, con ausencias, que no está destinada para ti. Ya no te refugies en los brazos de aquel que no comprende lo valioso de tu amor, que solo lo pueden tener aquellos que tienen el tiempo para pagarlo. Ya no le regales tus mejores besos a esa persona, que ya te dio evidencia, muchas de hecho, que no te merece. Guarda tu distancia, entonces de aquella persona que no comprende, lo mucho que tú vales, y que en su lugar, te abandona, te desperdicia, porque para ti, hay alguien, hay alguien que te espera. Hay alguien que quiere conocerte, hay alguien que anhela pasar el tiempo contigo, alguien que te pertenece, porque ese alguien vendrá a ti, sin tener que perseguirlo. Si es para ti, vendrá sin perseguirlo. Te juro que el amor de tu vida vendrá. que te pertenece aparecerá, pues el destino es una serie de sucesos, que nosotros no podemos controlar. Verás. Es cierto que nos han enseñado que en esta vida nuestras decisiones gobiernan todo lo que nos ocurre, y que más allá de nuestras elecciones, no existe nada más, es decir, si mañana tú no eliges conocer a nadie, y simplemente vas a trabajar o tomarte un café, entonces no conocerás a nadie, sin embargo, hay muchas cosas que pasan que no están dentro de tu control. ¿Qué pasaría si vas a tomarte un café, y cae una fuerte lluvia que te obliga a ir a un taxi, y que el otro pasajero a tu par, te termina por conquistar con su sonrisa. Al igual que eso, hay muchas cosas que suceden en nuestras vidas, suceden por obra y gracia de algo más grande, porque hay ciertas circunstancias, que nosotros no podemos elegir. No puedes elegir que mañana llueva o no, no tienes el control de decidir si te van a atender bien o mal en la farmacia. Quizás la señora de los tamales se enferme y no podrás comer aquellos tamales que acostumbras. A nuestro alrededor, hay un montón de eventos que no están en nuestras manos controlar y conocer a la persona adecuada para ti, forma parte de esos eventos, y sí que es cierto que puedes elegir, ir a un club de solteros y esperar a conocer a alguien, sin embargo, lo que no es tuyo, ni aunque te pongas, no te elige, lo que es tuyo, si buscarlo, aparece. Parecerá una obra que supera toda ficción. Y es que muchas veces creemos que controlamos gran parte de nuestro destino, pero existen cosas que suceden en nuestras vidas, que sencillamente se dan sin nosotros plantearlas, se dan con cierta espontaneidad, solo te vas enamorando despacio, sin ninguna decisión de tu parte, sin horario, simplemente te vas entregando a alguien, que te seduce con su trato y al final, terminas tan encantada, que se vuelve inevitable, llegando a un punto que ya no puedes pensar en otra cosa que no sea él. Que no sea ella. No trates de hallar el amor. Deja que este te haya en algunos videos y varios que borré lamentablemente. Siempre te hice ver la necesidad de siempre dejar que el amor te encuentre, sin tú tener que estar detrás de él. Esa es la realidad. El amor aparece sin que tú tengas que esforzarte de forma directa. Y ojo, dije forma directa porque para ser en esto, si es una chica, necesitarás salir y preguntarte dónde podría estar la persona que es para ti. Comparte tus gustos, tus aficiones, tus metas, que te apoye y que tenga casi tus creencias. Si eres hombre, también tendrás que pensar en los mismos términos, es decir, ¿qué le gusta a tu chica especial? ¿Cómo es ella? ¿Qué disfruta hacer? ¿Sabes? La atracción es un juego de ver hacia la misma dirección, generalmente no nos sentimos atraídos por la otra persona, sino que nos atrae como la otra persona nos hace sentir, cuando estamos en su compañía, en su espacio. Gustamos más de nosotros cuando estamos con esa persona especial, más de lo que gustamos de esa persona. La persona indicada, te enseñará a enamorarte más de ti, es la realidad, la persona correcta para tu vida. Esa, que te pertenece, y que de alguna manera el destino, Dios o la vida te traerá, te ayudará a quererte más, a enamorarte más de ti mismo, de ti misma, porque verá cualidades que otras no vieron en ti, y hasta comprenderás por qué otras personas no se quedaron antes. Digo, al final no cualquiera puede apreciar la gran persona que tú eres. Y créeme, que esa persona tendrá la capacidad de poder revelarte, descubrir tus secretos, sin que te hagas sentir incómodo o incómoda. Te aceptará con todo tu pasado encima, y ni siquiera juzgará tus pasos. Al contrario, te pedirá prestado tus zapatos, para tratar de recorrer el camino contigo. En vez de señalarte, te comprenderá. En vez de echarte en cara tus errores, te admirará. En vez de marginarte de ti, se enamorará. La mayoría no entiende esto, pero nosotros somos muy especiales, y estamos hechos para personas igual de especiales y únicas. No hay que temerle a ser tan raro de querer, hay que temerle a ser tan común de gustar. Porque eres único, eres única, para gustos muy refinados, para gustos muy concretos. De hecho cualquiera puede gustar de una Coca Cola, pero no todos disfrutan del rico sabor de un Merlot. Cualquiera puede gustar de la música banda, pero no cualquiera puede maravillarse con una pieza musical de un Chopin, o del estilo tejano de un John Denver. Cada persona es única, y tú eres una de ellas. Y es por eso que la persona anhelada para ti, toma un poco más de tiempo, porque es alguien que busca algo diferente, busca algo indistinto a los demás, que no se halla en cualquier esquina, y que no se le puede comprar como el azúcar o la sal. Busca algo que atienda a sus más refinados gustos, y ese algo, ese alguien, eres tú. No importa si esa persona ya estuvo en tu vida alguna vez, y se marchó, porque si tuviste la suerte de tener a la persona correcta a tu lado en el momento equivocado, no tengas dudas de que la vida hará que ustedes vuelvan a estar juntos. No tengas pena, quizás él o ella todavía no estaba preparado o preparada para ti, no se puede recibir si las manos están ocupadas. Esta persona que se marchó tal vez tenga que soltar, tal vez tenga que hacer las paces consigo mismo, tal vez tenga que depurarse y limpiarse hasta quedar totalmente vacío, para que tú ocupes ese espacio. Nosotros como seres humanos, debemos estar totalmente curados de cualquier mal amor, antes de empezar un nuevo amor. No podemos meternos a una relación nueva, aún acarreando dolores de una relación anterior, porque solo truncaremos y sabotearemos una relación presente, con los trozos del pasado. Y quizás, esa persona que es para ti, ya estuvo aquí, y se tuvo que marchar, pero te lo juro, volverá, lo que es tuyo, vuelve para quedarse. Y si no vuelve, es porque nunca te perteneció, y no puedes perder lo que nunca fue tuyo. Alégrate, porque la vida todavía está por presentarte a la persona correcta para ti. Esa persona que encajará en tus planes, en tus metas, en tus anhelos, en tus deseos, y en todo lo que has soñado y pensado. Llegará el día en que esa persona se mostrará, y se revelará ante ti, y te dirá, te estuve buscando tanto tiempo, y ahora que te conocí, no te quiero dejar ir. ¡Qué hermoso cuando eso pase! No pierdas la esperanza, lo que es tuyo, también está tratando de hallarte. No te pierdas, no te guardes en rencores, ni tampoco bajes la cabeza, esa persona sabrá quién eres tú, por tu mirada, por tu sonrisa, y por la forma en que tú eres. Por eso no dejes que la amargura de la desesperanza, o el dolor de la larga espera, te convierta en una persona amarga. Y que no termines siendo por amargura, que termines perdiendo a quien te ama de verdad, que te quiere de verdad y que no se te escape el amor por quererlo atrapar. A veces vivimos tan tristes en nuestra soledad, viendo como otras personas ya gozan de una relación, ya gozan de hijos que los quieren, de bodas que planean, y de lunas de miel que ya tienen listas para empezar, pero te digo algo, aún si fuera así, todo tiene su tiempo para ellos. Este es su momento, y el tuyo está cerca, vendrá el día, en que te vestirás de colores blancos, y ante un altar, darás el sí definitivo, y llegar al día, no importa tu edad, no importa lo que has pasado, ni mucho menos el pasado mismo, porque lo que es para ti, te hallará, pues este mismo también te está buscando, también quiere encontrarte, también busca desesperadamente a que aparezcas, solo debes dejarte hallar, solo debes estar en el lugar correcto, para que éste te mire, y que sepa por osmosis que eres tú. Así será la magia tan carente de magia, así será la sorpresa que vendrá acompañada de rutina, un día en el café tan simple, que no planearás que ese para ti, ahí estará.